El proceso de bolivianización iniciado en 2006 resultó exitoso. A julio del 2016, el 96,4% de los créditos y el 83,3% de los depósitos en el sistema financiero se encuentran en bolivianos. Los créditos en moneda nacional aumentaron de 14.519 millones de dólares en julio del 2015 a 17.388 millones de dólares en julio del 2016, un incremento de 2.869 millones de dólares. Por el contrario, los préstamos en moneda extranjera se redujeron en 272 millones de dólares. Asimismo, en el último año, los depósitos en bolivianos se incrementaron en 2.429 millones de dólares entre julio 2015 y julio 2016, mientras que los ahorros en moneda extranjera extranjera disminuyeron en 61 millones de dólares, lo cual demuestra claramente la confianza de las y los bolivianos en la moneda nacional. Con la bolivianización de la economía, los ingresos de la población no pierden su valor, pues antes del 2006 el boliviano sufría constantes caídas en relación al dólar, es decir, se depreciaba, por lo que su poder adquisitivo era cada vez menor.